Estimados estudiantes, un saludo cordial, el tema de hoy es ciencia y biología primeramente ciencia eh, un conjunto de conocimientos objetivos y exactos de las cosas antiguamente nos basábamos empíricamente y lo que actualmente hacemos es comprobar a medida con el método científico como estamos en el campo de la biología eh, tenemos que decir que la biología es una ciencia eh, que proviene de las eh, palabras vida, eh, bios y estudio que es logos acuñado por la marca eh, la ciencia de la biología estudia los seres vivos por lo tanto es la ciencia de la vida ¿sí? que incluye todo lo, eh, el estudio hacia la estructura, formas que se adoptan los organismos, las funciones la relación con el medio y la evolución en cada uno de ellos ustedes podrán encontrar los respectivos ejemplos toda la vida ha surgido desde un punto antiguo de la historia en diferentes niveles de organización de la materia partimos principalmente con lo que son partículas subatómicas, protones, neutrones lo que en un conjunto nos generan los átomos antiguamente eh, la atmósfera tenía un, una, un espacio primitivo en el que estaba lleno de helio eh, todo lo que se constituía el espacio exterior, agua que estaba en su mayoría en vapor, alrededor de la atmósfera, y acompañado de los rayos solares que emanaban hidrógeno, helio y polvo solar. Todo este, este conjunto en la actualidad se comprende dentro de lo que llamamos biosfera. Todo esto en, en interrelación con el medio, nos ha generado a través de la historia evolutiva, moléculas orgánicas que están constituyendo principalmente lo que tenemos en las células eucariotas y procariotas que constituyen prácticamente todos los organismos vivos dentro de los eucariotas y procariotas podemos eh, mencionar como un ejemplo los mamíferos en eucariotas en procariotas todo lo que son bacterias a, diver, a diversos niveles todo esto es característico porque ellos pueden heredar su material genético y puede transcribirse hacia nuevos organismos que evolutivamente van a generar nueva progenia todo lo que está relacionado a los componentes eh, químicos de la célula que integran tanto eh, eucariotas como procariotas tenemos principalmente todo lo que son eh, micro, micropartículas en este caso los iones como son sodio, calcio, potasio, cloro, yodo, hierro, magnesio y muchos más son constituyentes principales de los organismos celulares el agua también es un componente eh, sumamente importante que está catalogado como partículas eh, tanto los iones como el agua como moléculas inorgánicas que también son componentes eh, primordiales de las células pero tenemos otras moléculas y macromoléculas que son de suma importancia también para la interrelación las moléculas orgánicas que comprenden principalmente monosacáridos, aminoácidos nucleótidos, ácidos grasos y en moléculas, en macromoléculas con mayor tamaño tenemos los polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos y lípidos tanto las moléculas orgánicas como las macromoléculas son los principales aspectos funcionales que posee la célula todos estos componentes químicos, como por ejemplo los monosacáridos, los polisacáridos, son los precursores de materia, de materia y energía para que la célula pueda desarrollar sus niveles funcionales. Los aminoácidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, los nucleótidos, son en cambio los principales componentes para la herencia y así evolucionar. Los ácidos grácios y lípidos son los componentes de almacenamiento energéticos que tiene también la célula eso es todo principalmente en cuanto a, a ciencia y biología y son los principales puntos que ustedes deben de conocer para esta materia eh, muchas gracias hasta pronto